Las vías soterradas para decir que no quieren que llegue el AVE en superficie... ...con unas catenarias y unos muros de 9 kilómetros de largo y 5 metros de alto... ...que parten la ciudad. Unas catenarias de 25.000 voltios a 80 centímetros de casas, colegios e institutos. Un corredor del Mediterráneo, que es un tren de mercancías... ...entre otras mercancías peligrosas, por en medio de la ciudad. En definitiva, piden el soterramiento integral de las vías del tren a su paso por murcia no quieren un muro que divida la ciudad esta noche os dejamos con el programa número 13 de Radio radiovías más allá de la vía aquí estamos esto es murcia esta es la realidad de la gente para la gente no ha aparecido Estaba dentro no, no, la cámara Andrés Andrés buenas noches Alicia aquí estamos vamos a empezar con un poco de retraso pero todo saldrá bien ponte por aquí tú sujetas la cámara solo sabes Andrés pero ponle aquí le, ¿no? Será más fácil que yo... aquí en equipo y ahí puedes ¿Cómo detrás ¿Cómo ¿Sí? ¿Cómo La marción, la marción, la marción, la marción, la marción, la marción, la marción, la marción, la marción, la marción, la la la la ¿Vamos, señor. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. ah, sí. una noche, Ahora <risa> son esperados pasados, va a ser como cambio de para la. Dice el otra vez al autobús para volar. ¿A Venga, salud, dinero y amor. Dinero y amor. Muy bien, pues a ver, estoy muy lejos. Tenemos miedo. A ver si nos vamos a sentar debajo, ¿eh? Estamos lejos. Estamos lejos. Vamos para allá, venga se sienta el cariño se sienta el cariño Me siento, Me siento, el cariño lo tiene a todos sentados Adelante, gracias llama a la Todo, ¿Sí? pues nope. a gente ropa, ¿Sí? la sí, y, yo, la gente, gen torceder, claro, no, amigos, no, venid para acá tú, claro. Cuando venga la sesión, tiene que se lo que está en la playa, pero... sí, no, no, no, la verás sí, sí, es que va a poner. aquí la playa, está la no, lo que pasa es que cuando yo digamos, a verlo, estaba en el estaba en la ciudad, estaba en la ciudad, Yo la ciudad, estaba la ciudad, ¿Eh? Yo lo dicho la reacción de la gente, pero la gente era ahora mismo. No sé si. ¿Cuándo lo es la, es la, doble, la, cola, hacer la ola? Si querés, no? la si queréis? yo claro. es la ¿Qué No me pongo el Gracias <risa> <risa> Pero eso se puede, de nosotros ha pasado. Pero como no sé cómo se le puede dar que I'm going to go ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? no genial, ¿Sí? genial Hola, <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? que viene de Barcelona y dice que no se convencita una, manda... viene de, de culos, ¿eh? ¿o no está la pipa? Ójale, Carmina, esto es... no tenemos fronteras ¿Eh? y la camiseta la camiseta que tiene por ahí de, de libertad, presos políticos presos políticos está hecha en fortuna no lo no perdáis ¿Eh? ¿qué os parece? ¿Eh? el pueblo de la Mea Mar haciendo camisetas. Ven. ¿Sabemos cómo está? la que también. Buenas noches, buenas noches, decimotercer programa de Radio Vía. Bien, hoy, hoy, vamos a tratar, hoy vamos a tratar cómo se ve esta lucha más allá de la vía Y vamos a ver también qué hay más allá de la vía Tenemos como invitado, invitado espontáneo Porque esto es un medio, esta radio, este Radio Vías Es la radio hecha para la gente, desde la gente, junto a las vías Y nos ha venido hoy a visitar Jam Saludos Jam Hola, buenas noches Mor Moranich ya. Viene un aplauso, un aplauso para allá, por favor. Muchas gracias. Ya está de visita a su, de visita a su, a su familia de Santomera y Torreguera. Sí. sí. Y él viene desde Rosas, desde Girona, una playa muy maca, ¿cierto? Sí, sí, sí. Las mejores playas de toda la Costa Brava. Y no lo dice porque venga de ahí, ¿eh? Y luego vaya ahí y, lo, y le dé una a Pablo. No, lo dice porque además he estado también yo allí. Tampoco es que sea una referencia a lo que a playa se refiere. Pero es de visita prácticamente obligada. Ya, coméntanos, ¿cómo, cómo te enteraste tú de que en Murcia, un sitio tan remoto como este, aquí en esta España, había una lucha? ¿Cómo te enteraste bueno, yo he venido varias navidades aquí a visitar a mi familia y bueno, un, uh, lo vi en las noticias y luego lo, lo fui y lo fui siguiendo por Twitter cada día, las protestas y, y luego como iban montando la pasarela, también como una, un día que vi que, que había la policía aquí con los fusiles mientras los, pasaran los niños por las calles y bueno, me quedé estupefacto. Y, no, y, se, y desde entonces siempre he estado pensando en venir aquí porque ya me ardía el cuerpo y quería venir aquí porque esto no, esto no podía ser. Y, bueno, luego vi cuando, después del cambio de gobierno y todo, vi que no sé si está firmado solo es palabra que, que finalmente lo harán. De momento está puesto en el boletín oficial del Estado. Lo que pasa es que aquí la gente, pues ya ves, no, no, hace 30 bien. años y la gente aquí... ¿Hacéis aquí, bien en seguir porque bueno, nunca nunca fíes bueno, del, go, del gobierno? ¿Sabes que pasa, allá que aquí la, la, la, la gente es de la vuelta ¿sabes? Entonces tú puedes sembrar, puedes cultivar, te puede venir una helada, te pueden venir los pájaros, se comen la fruta, el día de la cosecha igual cae piedra, te lo comes y a lo mejor tiene arriba. entonces hasta que no está sembrado, cultivado, comido y bien cagado, aquí no paramos. Bueno, pues eso, cuando vi que el gobierno a apala, apalabraba y ponía en el BOE que lo iban a soterrar, bueno, pues me alegré mucho y, y bueno, sobre todo por toda la gente que ha estado aquí, que es gracias a ustedes sobre todo, porque es toda la lucha que habéis estado todos estos días, ha merecido la pena, y que, que la gente sepa y se dé cuenta de que la lucha de las calles sirve. Que se gana es posible ganar porque como y, Murcia, y en Murcia ha quedado demostrado y entonces bueno y, y, pero hacéis bien en seguir para, para seguir apretando que, y, y eso hacer cumplir la el, el boe Aquí, y para ya, eso he venido yo también aquí hoy. Para apoyar. Aquí ya, también en Merci, Murcia, Merci. en Murcia tenemos claro que las serán siempre sí. nuestras. Sí. Pues nos acompañas aquí un rato, sí. vale, y tenemos a una de las colaboradoras del programa. Está en Torregalindo, está en Burgos. ¿eh? Allí en Torregalindo, pues, sucede que es una población de apenas 80 personas, pero que en verano, pues, acude. Cuando la gente dice, me voy al pueblo, al, me pueblo, pues, a muchas personas es Torregalindo. Entonces, Alicia lo que ha hecho es hablar con varias personas que, que han ido allí desde diferentes lugares de España y preguntarles cómo se han enterado y cómo viven esta lucha entonces vamos a ver y vamos a escuchar a Alicia y luego también os voy a presentar a cada una de estas personas posteriormente posteriormente quiero que vayamos pensando porque os preguntaré os preguntaré cómo vemos la lucha de total cómo la vemos y también que le enviemos un mensaje de ánimo entonces primero vamos a comprobar cómo se ve Murcia desde fuera y luego vamos a ser nosotros que les nos digamos cómo vemos desde fuera luchas que no dejan de ser cercanas como la de Dutalama. Vamos con Alicia. Buenas noches, queridos oyentes de Radio Vías. Buenas noches, Cecilio. ¿Cómo estás? Estamos bien, Alicia. Bueno, yo estoy fenomenal. Aquí en Torre Galindo estamos en plena semana de fiestas, y entonces me vas a permitir que me salga un poco de lo que viene a ser mi, mi programa habitual, porque mira, en esta semana nos juntamos aquí gente de muchos sitios eh, de España, que bueno, que todos tenemos aquí pues, nuestros orígenes, y, y me he dedicado... ¿eh? pues a, a hablar del tema del soterramiento y ver cada en cada sitio cómo se ha escuchado, cada persona cómo lo ha recibido, si ha llegado nuestro mensaje muy lejos o no y, y bueno, y tengo preparados cuatro audios cuatro testimonios de diversos sitios del territorio español que nos van a contar a continuación yo he disfrutado muchísimo hablando con esta gente ya veréis que, que, que que personal más apañado y más encantador y espero que vosotros también lo disfrutéis un abrazo un aplauso para Alicia y ahora, ahora tenemos, a personas... tenemos a personas de Cádiz de Urbos de, del propio Torre Galindo y de Barcelona vamos a escuchar a a Alex desde Cádiz bueno, pues aquí tenemos a Álex Alex su madre es de Torregalindo y igual que yo vengo desde Murcia, pues él viene desde Cádiz de veraneo unos días aquí y lo, y lo tenemos porque bueno, además ya sabéis que son las fiestas y, y nos va a contar un poco qué opina él del soterramiento y en concreto del soterramiento en Cádiz, cuando sí. quieras Bueno, pues la realidad es que en Cádiz hace como unos 18 bueno. años eh, ...se terminó un proyecto, un proyecto que fue de, del Ayuntamiento... ...un proyecto que fue de Trofila Martínez, que era la alcaldesa del PP... ...pero en este caso no hubo colores políticos... ...sino que simplemente todos los partidos del PP, Izquierda Unida, PSOE... ...todos los partidos que, que, que tenían algo de voz en el Ayuntamiento... ...colaboraron en esto porque era un proyecto de la ciudad... ...una ciudad que estaba dividida en dos zonas... ...una zona próspera, una zona con comercio... ...una zona con una buena calidad de vida en medio de una vía del tren que cortaba radicalmente la ciudad y en otro lado, bueno, pues los barrios obreros donde había menos comercio, donde había una vida con, con menos recursos y bueno el quitar esa vía en medio, quitar esa frontera lo que hizo fue darle luz a la, a la ciudad romper esa frontera crear una ciudad nueva, una ciudad con luz una ciudad con comercio una ciudad con movimiento, una ciudad donde todo el mundo, bueno, pues, pues tenía una calidad de vida mucho mejor porque se quitaron los los puntos en Cádiz concreto, pues había zonas entre los edificios y la vía, porque hacer calles que no tenía ningún tipo de tránsito pues bueno, pues había cierta vamos a llamarla delincuencia, cierta marginalidad que todo eso desapareció con, con ello vale. dio dio una nueva vía de acceso a Cádiz, teníamos una viña central ya tenemos dos, que es donde está la salida del tren y además de ello eh, la, le dio le dio Revalorizó la zona, es decir, zonas que eran pisos mmm, pobres, pisos de, de gente con pocos recursos, se revalorizaron, el ayuntamiento invirtió, creó zonas verdes, creó jardines, creó más colegios, es que fue un cambio totalmente radical, es decir, una ciudad, vamos a llamarle gris, gris y colorida, que una ciudad totalmente colorida, una ciudad llena de vida. La verdad es que, bueno, mmm, Alicia estuvo allí visitando en una ocasión, y los sitios que visitó ahora ha descubierto que eso había sido una vía de tren y se ha quedado sorprendidísima ¿no? por, el, por la situación ¿no? y por el cambio. Levanté un vídeo para que lo no viese y fue también brutal, Bueno, eh, el vídeo lo podéis ver en YouTube. Eh, supongo que habrá más de uno. Yo el que vi, bueno, metéis Cádiz antes de ahora o antes del soterramiento y es una, bueno, una preciosidad. Bueno, Cádiz, los que lo conozcáis, pues, pues es una ciudad muy bonita, muy luminosa, muy abierta al mar... Y, y da gozo, ¿no? y, y ves avenidas pues con, con arboledas, con, con coches, que, que en su momento fueron la vía del tren. Y te quería preguntarle una cosa, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo hace el soterramiento? Mira, el soterramiento, si no me equivoco mal, la memoria no me falla mucho, en 1999 se comenzó y en 2002 se inauguró y ya estaba funcionando hacía hace un mes y antes, es decir, que se tardó escasamente dos años en hacerlo. Teniendo en cuenta además que una ciudad como Cádiz, cada vez que haces un agujero, aparece agua. Es decir, es un prueba añadido. Es decir, yo un agujero y aparece un sacórfano y agua. Un fenicio y agua. Y con lo cual, pues tiene que venirlo del museo, tienen que catalogarlo, cerrarlo, tal y cual. Después el agua hay que extraerlo con bombas. Es decir, que tiene un trabajo más complicado del que puede tener una ciudad por pues, más interior. Bueno, nosotros también tenemos tenemos por ahí vuelta, acequia y esas cosas, y estamos acostumbrados a descubrir por ahí resto musulmanes... ...pero bueno, yo creo que, que merece la pena... ...por una ciudad... ...por una ciudad nueva... ...y bueno, y sí que me... ...me, me, me interesa mucho... ...lo que has comentado de, lo, de los políticos... ...que aquí no hubiera no hubieran colores... ...porque nosotros pues sí que parece... ...que esto es una cuestión de ver quién gana... ...cuando en realidad yo creo que ganamos todos... ...bueno, esto simplemente es un, un... ...vamos a llamarle egoísmo... ...si quieres, vamos a ver. ...yo vivo en un sitio... ...y yo quiero vivir bien... ...y entonces eh, da igual que yo sea de un partido... ...que sea de otro, que tenga un color político tenga otro... ...en Cádiz todos entendimos, o todo el mundo entendió... ...en su momento, que era un, un, un bien común... ...que era algo por lo que teníamos que luchar todos... ...al fin y al cabo, el político está para mejorar... ...la calidad de vida de las personas... ...no para pelearse con el del frente, ¿eh? Y bueno, pues aquí lo entendió Cádiz, lo entendió así... ...lo entendió todo Cádiz... ...y todo Cádiz fue un proyecto de todo Cádiz... ...es decir, aquí da igual que fuese de un partido... ...que fuese de otro, aquí todo el mundo luchaba por pues, o por vivir bien. Yo antes comentaba a Alicia, afuera de, de micro, que, que es que yo, siendo egoísta, si yo vivo en un barrio próspero y vivo bien, yo creo que a 100 metros mis hijos vivan bien, igual que yo, y no tengan problemas, y no tengan ningún tipo de, de miedos y eso es lo que se consigue con esto, ¿no? Hacer una ciudad segura y de calidad, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Bien, pues aquí? ¿Hasta qué ha sido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver, se nos oye en la plaza, se nos oye en sí. internet, sí, ahora, ahora sí. Ahora sí ahora ya. ya que todos los problemas son como este, ¿eh? Esto. A ver, estaba comentando que Alicia ha entrevistado a, a Alex de Cádiz. Y bueno, es importante ver también otras ciudades que han pasado por, por situaciones similares. Ahora, y pasando el Chucuchucu, vamos a dejarle espacio al Chucuchuco. Como esto, más de 90 veces al día, ¿eh? Claro que aquí sí si se oye, es que se oye el tren, es que molesta. Pues imaginar lo que es vivir pegado a la vías, ¿no? yo estoy aquí ya y me altera el sonido de, de paso a nivel que lo puse como sintonía de Radio Vía y me reviento cada día, ¿eh? cada día que lo escucho porque me trae malos recuerdos y, y Radio Vía no tiene que ser un mal recuerdo ¿no? pues comentaba que Alicia ha entrevistado a varias personas, con más detalle ha estado hablando a Alex de Cádiz, pero también tenemos a tenemos a César desde Barcelona, vamos a escucharlo César. Hola Alicia. Eh, yo lo he vivido con, con mucho positivismo, con dando con mucho apoyo, digamos, porque me ha parecido un, un ejemplo de mucha fuerza, de mucha unión, de, de la ciudadanía y de, y de los vecinos. Y, y creo que es un buen ejemplo de que, de que si se lucha y se resiste y se está unidos, es que se pueden conseguir las cosas pues eso es lo que nosotros estamos viviendo y yo creo que es la esperanza que tenemos que transmitir y bueno, no sé, creo que tú también estás en algunas cosas y en algunas movidas y, y a veces no es cuestión de estar súper de acuerdo con todo, pero sí de estar, ¿no? Sí, exactamente, hay que estar y hay que plantarse frente a lo que no nos gusta y lo que consideramos injusto y más viendo los los medios y, y las maneras con las que el Estado intenta pararlos que es represión, represión y más represión. Entonces, ante esto, como se, como se grita en muchas manifestaciones, ni un paso atrás, ¿no? Eh, es, muy, es muy clave el, el mantenernos en, en primera línea, digamos, y, y defender lo nuestro, porque si no ya vemos que van con todo para pisarnos. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias y todo un placer. Gracias a ti. Muy bien, pues... Ya tenemos a, a la persona de Cádiz, tenemos a la persona de Barcelona. Vamos a escuchar a una de las personas que sigue vive que viven en Torregalindo. Se llama Leonor. Aquí estoy con Leonor, eh, Torrejana... Vive en Torregalindo, tiene sus críos aquí, lo lleva a Escuela Rural y nos va a contar un poco lo que ella se ha ido enterando del soterramiento de Murcia. Amiga, te toca a tu turno. Muchas gracias por darme esta posibilidad. Yo lo que quería daros sobre todo mucho ánimo y, y mucha fuerza, porque lo que estáis haciendo lo vais a conseguir. Y por otro lado, pues deciros que yo me he enterado gracias a, los, a las redes sociales porque si fuera por los medios de comunicación no, no llegaríamos a ningún lado. Eh, yo creo que los medios de comunicación no, no quieren, esconden lo que, lo que no les interesa. Así que gracias a Facebook sobre todo, Twitter y mm, la transmisión retransmisión de vuestra radio, de vuestro programa, va a llegar a muchos más sitios y desde aquí pues os ayudamos todo lo que podemos. <ríe> Muy bien, pues muchísimas gracias bien, y para acabar tenemos a tenemos vamos a ver tenemos a Fernando de Burgos a Fernando de Burgos y posteriormente nuestra viaquinga Esther nos va a hablar de qué emociones ha sentido en estos días, pero vamos con Fernando de Burgos y os recuerdo, vamos a hablar de Totana, pensar ¿Qué mensaje de ánimo queréis transmitir a Totana? Vamos a escuchar a, al portavoz de la plataforma de Totana sobre el encierro que llevan allí más de 10 días en el ayuntamiento. Vamos a acabar con el audio de Buru. Buenas, Fernando. ¿Qué nos cuentas? Hola, Alicia. Bueno, de Soterramiento de las Vías Tú Noticias. Tenemos algunos problemas técnicos, que cuestión de, bueno, si todos los problemas de la vida fueron como este, esto, ¿sabes qué pasa? Que somos huertanos, nos metemos en berenjenales y claro, luego pues, cuánta salida ella, o sea, es una cosa, claro. Bueno, pues aquí seguimos Con el programa número 13 De Radio Vía Estamos teniendo problemas de conexión Vamos a intentar Solucionarlo y en breve instante come, seguimos con el programa. Bien, pues nuevo intento. Vamos a, a ver con el nuevo intento. Pero, a pues, ver, vete a saber, ¿eh? Genaida, esto, pero bueno, ¿será por paciencia? ¿Será por por paciencia? ¿Eh? Bueno, aquí en Murcia llueve poco, pero nos bajamos todos los días. Es una cosa, aquí estamos ya 343 días, no importa, ha, ha habido días de lluvia y estamos aquí. Recuerdo un día de lluvia donde los policías no tenían ni impermeable ni, ni nada en el yo y me dijeron que, que no había dotación para, impe, para impermeable y aquí nosotros con los paraguas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, estamos escuchando a, a Fernando desde, desde Burgos. Vamos a recuperarlo y continuamos. ¿Has visto ya la paciencia que, que, que tiene esta gente? Fantástico, ¿Eh? fantástico. Así llevamos 343 días. Que... Y los jóvenes del barrio, ¿dónde están? No los veo. Eso da para otro programa también, ¿eh? ¿Eh? menos vacaciones y más estar a las vías, ¿no? ¿Y ¿Qué lo que pasa? Que la, la, puerta, la fuda, mientras está verde, ¿sabes? Pues no. Y ¿eh? aquí ya estamos todos en el punto, en el punto para la lucha, en el punto para la lucha. Porque se ponga en el punto rápido. Ahí está. Vamos con Fernanda. Buenas, Fernando. ¿Qué nos cuentas? Hola, Alicia. Bueno, de soterramento de las vías tuve noticias cuando empezó a salir por la televisión y había un movimiento un poco popular y que, que no querían el ave. Y luego ya empecé a, a, en, a entender qué es lo que pasaba. Que claro, querían dividir la ciudad en dos. El ave no tenía pasos a nivel. Y, y claro, entonces... Y tú, como amante del ferrocarril, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Pues mira, hay un ejemplo que hace unos años, cuando llegó el AVE a Valladolid, eh, con las prisas, ni hicieron que llegase a Valladolid, pero había un paso a nivel, lo cual está prohibido, entre un barrio y otro, y el AVE pasaba por el medio, y entonces eso lo cerraron y se dejaron a, aislado el barrio del Pilar, en, en Valladolid. Ahora están intentando hacer un paso subterráneo, llevaban tiempo, con retraso, bueno, es lo que tienen las prisas y el electoralismo político de, de este país, sobre todo con el AVE, que no es un instrumento de transporte, sino un arma de sacar votos. Entonces, ahora, eh, en, ese misma, en esa misma ciudad, en Valladolid, están dando vueltas al tema de soterrar las vías para evitar separar la ciudad. Yo personalmente creo que el soterramiento en las ciudades es algo beneficioso. El tema de no sacar la, las vías de tren fuera de la ciudad, como es el caso de Burgos, eh, beneficia. Beneficia porque sigues teniendo el servicio de tren dentro del núcleo urbano, sin necesidad de transporte, de transporte urbano, por autobuses y ese tipo de cosas, o un taxi o que te transporte a alguien hacia la estación de tren que está separada del en núcleo, entonces eso en soterramiento te lo te beneficia. Y además, por donde iba el antiguo trazado de las vías, puedes conseguir un nuevo, un nuevo entorno, desde jardines, eh, conexiones por carril bici, o, o una nueva vía que dé vida a, a esa ciudad. Entonces, yo creo que el soterramiento... Es beneficioso en el caso de los ferrocarriles. Uh -huh. Bueno, y ya para terminar, dinos por qué te parece tan guay y tan maravilloso viajar en tren. Porque me has dicho que pudiendo coger el autobús en muchas ocasiones, tú has optado por coger el tren. Sí, yo desde pequeño me, me ha gustado mucho el tren. En Burgos iba a ver los trenes pasar y cuando estaba la, la estación antigua. Y soy aficionado a, a los trenes. Entonces, el tren. Aparte de ser ecológico, un medio de transporte que emite poco CO2, es cómodo, estar en un tren te permite levantarte con tranquilidad, eh, ver un paisaje diferente al que te ofrece una autovía o cualquier carretera, y la velocidad. Un tren, se, si está bien hecho, se mueve más rápido y, y llegas antes, en teoría. Y creo que es un, una cosa que que en el futuro va a estar más implantada. Eh, un transporte público y comunitario cómodo, rápido y ecológico. Es que es lo que se está haciendo en el resto del mundo. En Países Bajos o en Dinamarca, Suecia, en cualquier ciudad te puedes mover con un tren y no tienes que dar mil vueltas desde el aeropuerto que te deja hasta la estación de tren. Está todo junto y mueven, mueven gente... Y ...menos coches es menos ruido al fin y al cabo... ...bueno pues nada, fenomenal, muchas gracias Fernando... ...bueno, un aplauso para Alicia... ...se supone que se va a un lugar remoto... ...de un lugar remoto a otro lugar remoto a descansar... ...y ya os digo yo que hacer todo esto requiere de su tiempo y eh, no la dejamos tampoco desconectar del todo, pero es muy interesante comprobar cómo se vive unas experiencias similares en, en otros lugares de España, así también como o sea, ver y escuchar cómo se percibe esta lucha desde fuera. Lo que ha dicho, lo que ha dicho Fernando de Burgos, me gustaría añadirle lo siguiente. En, en, Baza, en Baza están luchando desde el año 85 o sea, cuando aquí pensemos que, que llevamos no sé cuántos días viene cierto que la reivindicación son 30 años, allí le quitaron el tren en el 85 porque al, al hacer la autovía A7 el negocio estaba en la carretera no en el tren, como comentaba Fernando, yo por ejemplo con mi hermano podría viajar perfectamente a todos los sitios incluso mi hermano podría viajar solo ¿no? quien no lo sepa, pues, mi hermano tiene un, una alta dependencia en coche, evidentemente ni él ni yo, ni los dos juntos ni conduciendo él, ni conduciendo yo pues cortaron el tráfico ferroviario que unía Murcia con Granada y que pasaba por Baza y lo llevan contando, ¿eh? son 12.000 y pico días ahí también hay la gente que se está movilizando porque se, ha, se han quedado aislados entonces desde aquí también me gustaría que enviaremos un aplauso a toda esta gente que no le hace... Y este sonido infernal, que a su vez es sintonía de radioías, ¿eh? este sonido se repite más de 90 veces al día, Da paso a las emociones que vivimos en las vías. Las emociones como motor de nuestra lucha en las vías. Mándanos un audio con tu experiencia prosoterramiento. ¿Qué te hace sentir? Emociones a flor de vías. Bien, pues nuestra viaquinga, Esther, nos ha enviado también su mensaje. Ya sabéis que podéis enviar un mensaje con las emociones que os produce. El mensaje puede ser a un número de teléfono, al 644-060-570. O si no, pues cualquier noche por aquí, Cecilio, ven aquí y grábame. O sea, eso también es un número de teléfono fácil, pero a que nos escuche por Internet y haya seguido la lucha, como por ejemplo Sergio, desde Costa Rica, que lleva desde el 13 de octubre todos y cada uno de los días conectándose a Periscope para seguirlo, desde Costa Rica que puede pensar que se le ha perdido en Costa Rica, a alguien viendo esto todos los días pues fijaos, aquí en Murcia hay personas que no van a las protestas, que no acuden y en cambio él, todos los días desde el 13 de octubre pues vamos a escuchar qué emociones le ha desatado ha sentido ester estos 343 días. Sentí tristeza cuando la policía cargaba contra las personas que defendían el cumplimiento de las promesas políticas para que el ave llegase a su telado. Entristecí al ver llorar o frustrar a tantos compañeros y amigos de las vías el día que montaron las zapatas de la puta basadela. Aún veo los ojos de Oti llenos de lágrimas. También cuando comprobé la realidad de la pasadera. La puta pasadera peludio del puto muro. Tristeza cuando lo que nunca debió ocurrir ocurrió. Aquel armatoste de hierro ya no era una amenaza, sino una realidad. Ahí sentí tristeza. Asco. Asco cuando uno pisa una mierda. O los que mandan le pisan a uno como a una mierda. Eso me da asco. Por ejemplo, Oír a Paco decir aquello de «¿Habéis o navegantes?» me dio asco. Escuchar al mantecoso de López Mira mintiendo sin pestañear cuando le entrevistaron en la cesta me dio asco. Ver al cara de la actor de la serna hablar después en el mismo programa me produjo asco. Asco de gentes que perdieron la condición de servidores públicos para convertirse en sicarios de asquerosos intereses de partido. No vivo sintiendo ira, pero es difícil no sentir ira cuando agentes del orden que deben defenderte te empujan como me empujaron, amenazan con pegarte como amenazaron y se mofan después como se mofan. Ahí también surgió incontenible la ira. Mucha mala leche sentí el día que para evitar un fuego policial aparcado sobre la ceda junto al instituto hubo de meterme en la carretera y un coche que circulaba casi atropelló a mi hijo. Una ira creciente porque, tras el susto, el policía, que debía salvaguardarnos, observó la escena sin inmutarse mientras hablaba por teléfono. Ira cuando querías cruzar las vías y aquellos agentes con órdenes estricta de ir contra la gente no dejaban pasar o te retenían con tono autoritario como, si como si fuésemos fuera de la ley. Y acaso con el miedo, que cuando sentí miedo, la verdad que no muchas veces. Si acaso el día en que los antidisturbios empezaban a correr, que a los escapuchados por el parque de la acampada y me vi, de repente, envuelta en un polvorín. Iba con y eso yo corriendo. Yo no pude seguirle porque trataba nerviosa y torpemente de enfundar mi violonchelo, Sin saber muy bien qué dirección tomar para evitar que me arrollara la estampida. Ocurrió aquella noche gloriosa en la que cayó el muro. El miedo se mezcló después con la alegría. Todo este tiempo no he, no he tenido las multas. Pende una de mil euros sobre mi cabeza para ayudar a un extranjero y quizá eso me haya ayudado a superar el miedo a las injustas multas en las vías. Las multas me producen a la vez tristeza, ira y asco. Pero no a miedo, cojones. ¡A la mierda! Siempre hablando claro Yo no sé el día que nos van a quitar el programa Como tiene que ser ¿Eh? ¿Verdad? Esto es de la gente ¿eh? Aquí, como veis, no se pide permiso Primero se habla y luego se pide perdón si es que falta. Me estaba comentando ya Que me, mientras, mientras escuchábamos este no Me dice, está sonando el paso a nivel Media hora y no pasa y este, ahora, mira, ahora, ahora pasa, ¿no? Hay que tener en cuenta, ya viene desde Girona. Entonces, se asombra de, de, de, cómo, de cómo el paso a nivel permanece cerrado. Mucha gente ya ha hecho los objetivos, mucha gente, comentan que hace años el paso a nivel se cerraba y se abría de manera más cercana a la pasada del tren, que es como si con el paso del tiempo lo abriesen con más antelación y lo cerrasen más tarde, como una manera de fastidiar. Y bueno, aquí no es cuestión de, de que lo diga la gente, sino cuestión también de que tú en este caso, que vienes de fuera, te has quedado sorprendido y me lo has dicho. ¿Sí? No, y en, y en donde vivo yo, aún también tarda bastante, pero por ejemplo, mi padre que vivía en Holanda, en Holanda entre que baja la barrera y pasa el tren son tres segundos a lo que pasa el tren, ¿no? El tren ha pasado... Bueno, estamos... Esto no es Holanda, esto no... es Malacé, yo creo. Están los Países Bajos y los Países Corruptos. Hay países y países, ¿no? Suponemos. A ver, me comenta aquí Antonio, me dice Antonio que ayer me decía mañana Radio Vía si pasaba por a cocías. las ¡Qué refrán más eh! Pero no, es que es verdad, es que mañana es la Es es verdad. Pero siempre, a mí me ha gustado. A patatas cocidas. ¿Qué? y ajo, es verdad. Y luego me matizan. Y el ajo, y el ajo. Patatas cocidas con ajo. Bueno, y, y yo soy de echar un poco de pimienta, pero eso ya son cosas mías. Esas son cosas mías. Bien, tenemos... Hemos dicho que desde Murcia estamos apoyando la lucha de Total. La lucha de Total. Lleva... Más de 10 días encerrados en el ayuntamiento. En aquel caso, gobierna el Partido Socialista, está de acuerdo con esas protestas y le da y apoya. ¿no? Aquí vamos a ver quién se mete en el ayuntamiento con ballesta y demás compañía. Eso sí que sería, eso sería arriesgado. Entonces, vamos a ver en qué situación se encuentra en este momento. Y para ello nos lo va a contar. José María Hermás, portavoz de la plataforma AVE Totana, Fuerza Ciudadana. Un aplauso. Hola Cecilio, hola a todos. Pues aquí seguimos en el encierro, efectivamente, en Totana, eh, hasta que no el sentido común no recobre las riendas de esta situación. Bueno, pues, eh, novedades. Pues la verdad sigue saliendo a flotes, no la razón en las razones maquiavélicas que justificaron de cara a al antiguo gobierno y a DIF este cambio de trazado que arrasa con, con la vida de 30 familias tutaneras y como ya apuntamos desde un principio, pues la causa es evitarse hacer una ampliación de puente en la autovía A7, eh, lo cual conlleva que arrasa con, con 30 viviendas para, para que este trazado ferroviario ataque más perpendicularmente ese puente bajo la A7, de forma que al... Que, eh, ...que puede caber sin tener que ampliar ese puente. Es decir, eh, la causa que nosotros eh, sospechábamos... ...y que desde un principio se nos ha negado desde Adif... ...argumentándonos que sí, que era una causa... ...pero que hay muchas más, etcétera, ...se han ido demitiendo al, al final... ...absolutamente todas las excusas peregrinas que se nos daban ...y ya eh, a nivel político ya se nos ha reconocido... Que efectivamente este trazado 2018 tan dañino para nosotros, mientras que el trazado 2011 eh, estaba consensuado y no hacía tanto daño, eh, pues la única diferencia entre uno y otro es ahorrarse un puente, ¿vale? Y además. Como es evidente, visto los, los hechos que, que han acontecido, pues ni siquiera es por el factor económico de ahorrarse el dinero de ampliar el puente, no, ni siquiera es por eso, es por la precipitación y las chapuzas, prisas electoralistas y de financiación. Y es la única justificación. Ahorrarse ese puente es para que la obra se pueda ejecutar cuanto más rápido posible, cuanto más deprisa posible, para que no tengan que devolver fondos FEDE y pisarnos la cabeza con los dientes contra el bordillo les da exactamente igual. Entonces, eh, eh, nosotros nos dimos cuenta muy pronto, en el momento en el que se nos publicó el Boletín Oficial del Estado y pudimos montar planos contrastando a ambos trazados se nos negó desde un principio pero ya, ya se nos reconoce y además está el sinsentido que Adif en su inmovilismo pues nos ha llegado a proponer eh, medidas de maquillaje del trazado actual que salvarían solo unas pocas casas de las 30 afectadas eh, y sin embargo eh, eh, por ejemplo el viaducto que se nos propone su coste se eleva a, a, a más del doble de lo que costaría hacer el puente que justificó ese ahorro supuesto mm, para diseñar este maquiavélico trazado, en fin, todo un absoluto disparate que es evidentemente testigo de, de, de cómo se nos gobierna entonces eh, nuestro objetivo con Continuar con el encierro, evidentemente, hasta que no se nos garantice que el sentido común y la justicia recobra su lugar, eh, volviendo al trazado de 2011, nosotros no vamos a cesar en nuestro empeño y en nuestro encierro. Eh, nuestro objetivo es tener la mayor repercusión mediática y ahora mismo es tener acceso a Pedro Saura, que está de vacaciones en la región, y estamos peleando para, para que nos escuche, para tener una reunión con él. De momento todo es caso omiso. Así que eh, aquí seguiremos, podéis manifestar vuestro apoyo con nuestra causa, pues viniendo los miércoles seguiremos con nuestras manifestaciones, concentraciones en la puerta del ayuntamiento y todo el que quiera hacer un vídeo, hacerse un vídeo a sí mismo con algunos segundos de, de testimonio apoyando nuestra causa, pues eh, nos lo puede hacer llegar por redes sociales y le daremos difusión para, para, para seguir bombardeando en redes sociales y mediáticamente eh, y tener así el mayor impacto y presionar de esta forma a los políticos para que, para que el sentido común recubre su lugar. Eh, pues muchas gracias a todos y seguimos en la lucha. ¡Fuerza! Resistiendo como, no, resistiendo como puede y lleva prácticamente lleva prácticamente 15 días ¿eh? 15 días, esperemos que no sea como aquí porque aquí estamos en la plaza, estamos en la calle pero estar encerrado en un ayuntamiento también eso, a este paso van a pasar más tiempo que el alcalde ahí dentro nos piden mensajes de apoyo pero al mismo tiempo a mí me gustaría... No hay premio ni castigo, voluntario o voluntaria, que agarre un momento el micrófono. Y yo os quiero preguntar, aquí viene Loli, Loli. grande Loli, un aplauso para Loli. Loli, antes de enviar un mensaje de, de apoyo, dime, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? de las protestas de, de total y de esa lucha ¿qué te ha llegado a ti y de qué manera te ha llegado pues me llegó hace ya meses de lo que querían hacer de que querían cambiar el paso y se llevaban para adelante muchas de las viviendas de nuestros vecinos totaleros, estuvimos allí porque yo fui de las que fue apoyarle allí con nuestros viaquingos. Y me dio mucha emoción estar allí con ellos y que sigan, que sigan luchando, que no dejen, porque la dignidad de un pueblo, que no es solo los vecinos afectados, que es un pueblo entero el que tiene dignidad y que no se amedranten delante de los políticos, que sigan luchando, que sigan adelante, que la verdad, la cordura, la sensatez salen y quiero pues eso apoyaros, eso va a ser muy duro el estar donde estáis y quiero daros fuerza fuerza y ánimo porque la verdad sale a flote como la piedra pobre flota en el agua a ver, tu nombre primero soy ¿Carmina? Carmina. ¿Carmina? Sí. Carmina. Vamos a ver, ¿tú cómo supiste, Carmina, de enterado, la provincia? Me he enterado esta noche del problema que hay en Totana, no lo sabía. Sí. Fíjate, tú que vienes todos los días aquí... Cuando puedo, sí. Bueno, todos los días que viene vienen. Sí, claro. Eso está demostrado. Eso no falla. Vamos seguro. Hay que descansar. Bueno, la gente descansa, la lucha no. Igual que claro. el corrupto descansa, pero su corruptera jamás. ¿no? Sí, sí, Entonces tú te has enterado esta noche. Esta noche me Lo complicado que es saber las protestas y las luchas sociales que tenemos, incluso tan cerca y tan relacionadas. Sí, sí. Y tras escuchar lo que has escuchado, ¿qué te parece a ti? Esa lucha, que llevan 12 días encerrados en el ayuntamiento, porque han pasado de ser tres casas expropiadas a ser más de 30 sin previo aviso? Hombre, yo lo veo un poco cruel que hagan eso. ¿Cruel? Lo veo, lo veo cruel que le hagan eso, sí, que le despropien. Sí, sí. Y ahí hay gente que dice, como a mí no me afecta, Claro, sí, ahí claro, está extendido un poco, digamos, ese virus de. Como a mí no me afecta, pues carecen de apoyo. Claro. ¿Qué, ¿Qué mensaje viene, de ánimo le, envié, le enviarías tú, como Huertana, que estás aquí como en vuelta, esta revuelta de a la vuelta de los tres días? Sí. Le mando un apoyo, de, o sea, le mando un saludo a todos y les pido que sigan en su lucha, igual que nosotros estamos aquí en las vías y que sigan adelante y un abrazo para todos y que sigan. Muy bien Carmina, pues nuestro apoyo desde aquí Carmina está aquí pasando un, un pequeño mal rato, ¿verdad? No, no, no, no seguro no estoy nada. acostumbrada yo a esto todos claro, los días, sí, me entrevistan. No, pero sí, claro, vamos, eso ahora, lo que no está, lo que no se está viendo por el programa, se está viendo por, por la retransmisión, por Periscope, por Facebook, bueno. Aquí nuestra camarógrafa Farrosa, aléjate un poco y muestra... Porque, y sácame el lado bueno. bueno también Camila tiene, <risa> tiene dos lados, el bueno y el mejor. Claro. Fija, que tiene su banqueta, la de 13.09. Bueno, y el cojín, Sí, claro. el cojín, ¿eh? sí, sí. sí. El, el activismo de banqueta que tenemos aquí, que ojo, también se le puede recomendar a la gente de Totana, que vayan a apoyar, pero que vayan... Que lleven vaya... sí, sí, la banqueta y el cojín, claro. La banqueta y el cojín. Y el cojín, Pues hablando. En, to en Totana se reúnen cada mes. Por esto desde aquí le decimos a la gente de Totana que, además de apoyar la protesta en el ayuntamiento, que acuda al lugar donde donde protesta, así como también recordamos que en Alcantarilla, en las Tejeras también lleva lleva muchísimo tiempo protestando porque también le han engañado, le han engañado con el ave y el corredor del Mediterráneo. Así que un aplauso para Alcantarilla y para Tocar. Bien. Y vamos a Chabaleta. y vamos a dar paso a full. Vamos a dar paso a nuestro a nuestro acordeonista. Con su sección no dispare a la burlonista. Un aplauso para todos. Eh, hoy no disparen a la cordillita, eh, sale desde un pueblo muy pequeño de la Sierra de Segura, un pueblo que es realmente pequeño. Hay eh, pues, pensar que si coméis pipa aquí, eh, las cáscaras caen en el pueblo de al lado, es que es muy pequeño. Eh, el centro del pueblo, de este pueblo... Queda fuera del pueblo, o sea, de verdad, que es muy pequeño. Bueno, hoy, ¿qué pasa hoy? Pues hoy pasa que Fernando Alonso, el famoso conductor de coches caros, se lo deja. ¿Y se lo deja porque Porque no tenía ninguna carrera. Pero pues es que hasta Pablo Casado le estaba adelantando ya en carrera, ya se ha venido abajo. Bueno, pues ahí lo dejamos. No nos trae el acordeonista. Hoy trae un formato de la en forma de test que yo os invito a que lo hagáis conmigo. Son solo siete preguntas, ocho preguntas o nueve preguntas para que no se contaran. Vamos a ver, primera pregunta. Atención, solo dos opciones, A o B. Una sola opción. pregunta. Pregunta 1. ¿Cuántos días de protesta tenemos? Opción A, una semana escasa, opción B, 342 días en la calle. Opción correcta, la B, todo lo que tenéis B, habéis aceptado. La pregunta 2, ¿a quién han felicitado con mucho cariño por cumplir 82 años? Opción A, a Ballesta, un ser viejo que representa la política vieja, o a la abuela Ana, esa persona maravillosa, guapa, eh, que lo tiene todo, con él tiene hasta una mente más joven que el más joven de los que hay por aquí. Opción B, la abuela, opción A. Ahí está, ¿correcto? B, la abuela. Sí, sí, señor. Felicidades, la abuela Ana. Pregunta número 3. Una turista inglesa en Bebidor se queja en hoja de reclamaciones. ¿Por qué? Opción A, por las medusas. Opción B, porque hay españoles envenidor. ¿Qué, ¿Qué diréis que es la respuesta correcta? Lógicamente la B, porque se queja de que hay muchos españoles venidor. y eso es que es algo que no se ha visto nunca, muchos españoles venidor. Pregunta 4. Un hombre de 350 kilos es transportado por los sanitarios al hospital en... a una ambulancia acondicionada para llevar pacientes de, de esa envergadura. opción B en un camión de mudanza ¿cuál es la cita? todos los que tienen peda al acertado lo llevan en un camión de mudanza que para eso pagamos impuestos para que cuando nos pongamos malos y gordos nos lleven en un camión de mudanza ojo lo que miran no coman más que termina en un camión de mudanza 5 vamos a ver Carlos Herrera, el famoso eh, locutor eh, de la cadena de la Ovisport, habla más del de incluso dice que es un atentado. ¿Por qué puede decir esto? La pregunta tiene dos opciones. La A, porque tiene un conocimiento de lo que ha pasado, porque ha venido aquí a investigar, porque ha hablado con los vecinos. O B, piensa así que esto es un atentado y que es un robo. Porque eh, Bernabé y López Mira y toda la camarilla de gente eh, bien colocada cobrando de vuestro impuesto lo ha invitado a una comidona que no ha faltado ni vino, ni ha faltado por ni ha faltado de nada y no ha faltado ni foto para subir al Twitter. La respuesta correcta. La B, porque el señor López Mira y el señor Bernabé y toda su gente de igual categoría lo ha invitado a ver y le ha contado un cuento y eso es lo que ha contado por la radio. Todos los que tenéis la respuesta a B habréis aceptado. Pregunta 6. Híbridos. Dice Díaz de Revenga que ¿qué es lo más caro? Cocionar, ir a Madrid, dando una vuelta por Cuenca, por Castellón, yo que no sé, por y hasta llegar a Murcia, o, respuesta B, que es lo más caro, un tren que vaya en línea recta y encima dale una hora, un tren de los normales. Respuesta correcta, la B, todos los que tenéis la B, que se salga menos y es más barato un tren de línea recta, habéis aceptado esta pregunta. La 7. Roque, ¿os acordáis? Roque, eh, aquel señor que dijo que... Eh, había que recordar a los marranos, él dice así, eh, que eh, eh, tenían un puesto y tenían que ver quién ya, ya había dado ese puesto, referimos a los pedáneos. Bueno, pues ¿qué dice Roque que ha sido lo peor de su trayectoria política? A. Que no se le olvide a los marranos a quién le deben el puesto. B. Ir a la puerta de su casa a protestar pacíficamente. Para Roque López, ¿qué ha sido lo peor? La respuesta A, Marrano, respuesta B, y pacíficamente a su domicilio. Tic-tac, tic tac Efectivamente, todos los que tenéis respuesta B, los que han ido a, a la puerta de su casa a, a hacerle pasar un mal momento, habéis ganado esta pregunta. Y vamos ya terminando, la 8. Un tren tiene 50 minutos de retraso, 50 minutos, Te ¿eh? faltan 10 con una hora, para que la manejilla tenga una vuelta entera. 50 minutos de retraso, ¿dónde puede estar el retraso? Opcional, A, en el Transiberiano que va de Moscú a la Respuesta B, en el cercanías que va de Murcia Ávila. Efectivamente, todos los que tenéis la respuesta B, cercanías de Murcia Ávila, que sufre un retraso de 50 minutos, ¿habéis ganado esta pregunta? Y la última, la última, que puesta nueve, atención, esto ya pasó de saliente. Cuando el PP dijo que la prioridad de Murcia era el agua, el AVE y el aeropuerto, ¿cuándo se dijo eso? La semana pasada, opción A, o la opción B, hace 25 años. Pensad, tatachán opción correcta, la B, lo dijo hace 25 años dijo que la prioridad de Murcia era agua, ave y aeropuerto, por eso la familia se baña con un bañador que lleva tortuga, porque es que la tortuga es el símbolo de la gobernación del PP por lo que se ve, bien, pues nada pues terminamos, no disparen a la lista. recordad siempre, cuando no sepáis la opción correcta de una pregunta siempre coger la B y cuando algo no cuadre pues hacer como hace el PP, siempre, siempre, siempre escoge la opción B. Buenas noches y que lo paséis bien y hasta el próximo lunes. Buenas noches. y su fijación con el PP. Nos despedimos aquí de Andrés, uno de estos luchadores que están permanentemente en vías. Y Full nos pone al tanto de lo que ocurre durante la semana y al mismo tiempo pues, de, las, de las estupideces de centro político que por lo visto pues, tiene muchas, tiene muchas. ¿no? Y aquí no caben tanto, no vamos a hacer 24 horas de, de radio con, con, con todo, pero Full no la no las resume. Quiero que demos paso Mickey mientras se prepara, escucharemos a Sergio, a Carmen, dónde está por aquí Carmen. Y mientras se nos incorpora Carmen, ya sabéis que siempre acabamos con poesía, siempre. Las personas que se quedan aquí hasta última hora tienen premio, y el premio es la poesía. una de las luchas en poesía es menos lucha. Pero antes de, de, de comenzar con Carmen, ya que ha estado aquí pacientemente y sufriendo todos los pasos a nivel, los sonidos... Es una tortura es una, tortura. tortura, es una Madre mía lo que tenéis que aguantar aquí. Por cierto, en las fotos no se hace justicia, cuando he llegado aquí me he asustado del monstruo este de que tenéis aquí. Es impresionante esto. Un monstruo que riete de guapocina. ¿Verdad? Cuando te pones aquí abajo la sensación es mucho peor de lo que cuando uno lo ve en una fotografía, que se ve como más pequeña más alegrado. Y lo mínimo vale lo que el que se juega, no como esto Sí, o si llevas un carro de la compra también, si llevas con la bicicleta también... Eh, tú mismo has podido comprobar, como en ciudades como Barcelona y otros lugares, que hay ascensor para bajar al metro, mucha gente opta por, escalera, por escaleras mecánicas porque el ascensor ya está colapsado, ¿no? Entonces, aquí, pues sí, por la por el invierno, pues hay que subir a oscura como sea y en el verano, pues a 40 y tanto grados, que saber lo que alcanzará esa pasarela. Casi se el hierro. Pues aquí, para, para eso está la lucha, para que para que lo que se funda sean otros, ¿eh? Se hace falta. Me ha gustado mucho la placa que habéis puesto ahí, de Plaza del Sol de Ramento? ¿Te das cuenta? Aquí la gente pone los nombres a las calles, no espera a que venga el gobierno a ponerlos. A ver si algún día la hacen oficial, estaría bien. Esto ya es oficial. Luego es cuestión de que políticamente haga lo de la... pero esto, desde hace tiempo, desde ahora y para siempre la plaza de soterramiento. Muchas gracias ya Yo un aplauso para todos. Ha sido un placer enorme estar aquí. Muchas gracias a todos. Y seguir luchando. La Muchas gracias. Venga, veces uno. Bueno. En... En una ocasión ya puse, ya pusimos aquí, ya el mensaje de Sergio, que se escuchó regular. Vamos, además se lo merece, vamos a escuchar de nuevo el audio, el mensaje de apoyo de Sergio desde Costa Rica. Vamos a esperar que este... Yo, yo no sé si es que normalmente pasan 90, yo he pasar a 150, pero aquí ya me ha estado muy pendiente y se ha sorprendido y de hecho yo he tomado conciencia de que de la molestia de la cantidad de años. Vamos a escuchar con atención a Sergio y Carmen Ponte Saludos murcianos y murcianas. Les hablas el jovenal desde San José capital de Costa Rica. Sigo la valiente y heroica lucha contra el muro y a favor del soterramiento desde el 13 de octubre a través de las transmisiones de Periscope, de este grande Cecilio y también por Twitter de la plataforma y de otras personas. ¿Por qué lo sigo de tan lejos cuando no me afecta lo que sucede muy fácil? La empatía y la solidaridad no se ve frenada por fronteras ni océanos. Esa pequeña ventana de mi móvil, Cecilio y ustedes vecinos me han enseñado mucho acerca de las luchas sociales justas y no violentas, y han calado lo más profundo en mi corazón. Recuerden que veo a personas ejemplares como Joaquín Contreras, veterano de las vías, Andrés en su silla de ruedas, Juan un veterano de la vía, Loli una sacrificada en las madrugadas cuando han realizado obras, Dani, el joven embanderado y valiente luchador de las vías, Jesucico, fiel hermano de Cecilio, Mari Carmen, otra luchadora y cuida de él, Carmen y muchas otras personas. Mi apoyo incondicional y le digo que desde un país muy, muy lejano, hay alguien que también dice que no, que no, queremos mudos, que no, que no, y también mudos no, soterramiento ya. Gracias y un abrazo. de octubre siguiendo ahora por periscope el día que no nos puede seguir se siente mal y enseguida lo ve en diferido bien bueno carmen vamos a acabar con la con poesía recordamos también recordamos que el próximo jueves el próximo jueves sigue habiendo conciertos conciertos que hay que agradecer a jesús que toda la labor que está haciendo, viene el grupo sin, sin, sin Tregua nos han enviado un audio pero durante estos días lo vamos a publicar en las redes sociales pero es un grupo que no nos va a dejar no nos va a dejar impasible me quedo sin palabras Carmen, me tenido tus palabras un aplauso para Carmen Martínez que nos va a leer dos de sus poesías buenas noches Carmen buenas noches vamos a leer un un par poesías para cerrar la noche por cierto, ¿dónde está, Kika? ¿Dónde, está Kika? ¿Dónde, está Kika? ¿dónde está Kika? la Kika está con su niñera que tiene tres ah, niñeras que todas las noches la cuidan muy bien entonces ella, nada más que digo nos vamos con las nenas se pone en la puerta y hay manera de... tenemos que recordar que eso siempre, siempre. hay que hacer homenaje a Kika que es la que mejor uso le da a los periódicos. ¿eh? Le pone carne, le pone carne una hoja de periódico ahí en el suelo de la cocina y le da solamente un uso y no sabe si es para pipí o para caca, pero solamente un uso. ¿eh? Yo creo que es de los mejores uso que se le puede dar a la prensa de aquí de Murcia, que, ojo, hay contenido que son buenos, pero yo creo que la, la, la perrica ya sabe dónde tiene que hacer la caca. ¿eh? Cuando escribe en pie, ahí no lo hace, ahí lo deja limpio, pues si alguien quiere leerlo. Pero allí donde el periódico pone la cagada, ella pone el, el resto, ¿eh? <risa> Así que llega la <risa> una de la ría, ¿eh? ¿Está ¿Sí o no? Sí, eh, seguro. Eso... Aquí la ¿Un Sin estar previsto y sin nada, y será la reina de la ría. Totalmente. Bueno, Carmen tiene este libro suyo, Esto dice el ¿no? que yo, insisto, lo tengo en casa, dedicado por ella, que así en principio, ¿eh? También fue de las primeras personas en saludarme. Luego ya le comenzó a dar bocadillo a mi mamá. Pero, pero bueno, me mantuvo un saludo. Que lo, es lo importante, es lo importante. Carmen, damos paso. ver. vamos a ver. Esta noche, hablando de emociones como se ha hablado aquí, yo quisiera darle las gracias a nuestro Joaquín, por este reportaje que ha, que ha puesto en la opinión, que desde luego es para despertar conciencia sobre los campos de refugiados. ¿Te refieres, Carmen, a Joaquín el, Joaquín, el Joaquín el cura? Joaquín el cura. Aquí enfrente tenemos también a uno. Sí, ¿Eh? a Joaquín el cura, eh, que nos ha, que ha estado de. ...en los campos de refugiados... ...que ya son los olvidados, que no se habla de ellos... ...pero que ahí están en unas condiciones infrahumanas... ...entonces este hombre pues ha hecho una labor maravillosa... ...de difundir todo cuanto pasa allí... ...porque son los silenciados los que nadie, nadie... ...quiere hablar de ellos... ...pero ellos están ahí con las injusticias que se están cometiendo... ...ojalá ese trabajo que él ha hecho... Sirva para despertar conciencia y verlo de otra manera. Bueno, y ahora paso. Carmen, una cosa, fijaos, fijaos qué importante es la poesía en toda lucha. Eh, pasado lunes, en el anterior Radio Días fue Concha La Bella, la que también, antes de la lectura de, su, de sus poemas, también empatizó con muchas luchas contra injusticias y esa sensibilidad. ...que luego son capaces de transformar en palabras ...que tiene que tiene un poeta o la poetisa... ...es algo que debemos incorporar... ...y en este caso pues tenemos la, la fortuna... ...de que en esta lucha social... ...pues una más... ...pero que esto lo hace muy grande... ...sea nuestra no carmen ...te doy paso... So. ...vamos a ver... ...vamos a ver... Esta, ...este poema lo he elegido... ...este poema lo he elegido... ...por lo que representa... En cuanto a la sociedad que vivimos, eh, lo he titulado Ave Peregrina y viene muy bien para explicar que vamos de paso y que no nos llevamos nada. Entonces, dice así, he de vivir pensando que soy ave peregrina y solo habitaré esta tierra el tiempo justo y necesario para evolucionar. Solo voy de paso y en mi estancia debo dejar un mensaje de paz, de amor y de esperanza. Solo con esta actitud empezaré a ser consciente del quehacer que me ocupa. Me uniré a los demás compañeros de viaje y de esta manera se hará la fuerza necesaria para no fracasar en esta hermosa labor. Debo aprender a descifrar los espejismos que tendré que afrontar en esta estancia temporal, para no retrasar el quehacer de cada día y salir victoriosa. Luego, Para finalizar, leemos otro eh, poema. Hoy, hoy, vamos a ver, esta otra la he elegido un bello poema. Creo que todos, en esta lucha que llevamos en estos meses, ya casi doce, estamos escribiendo un bello poema. Entre todos, un bello poema. Hoy quiero escribir un bello poema que llegue hasta tu corazón. Un poema que te hable de un mundo idílico lleno de paz y de amor. Un sueño que tú y yo podemos hacer realidad. Un sueño que tanto tú y yo tenemos en mente hacer. ¿Sabes que podemos unirnos todos y trabajar en este sueño tan hermoso? Sé que nos llevará un largo tiempo en ver el fruto de nuestro trabajo. Pero ¿acaso la semilla de la que saldrá un bello y majestuoso árbol no tiene que permanecer un tiempo en la tierra antes de germinar? y luego esperar a que crezca y se convierta en ese árbol frondoso y bello, del que saldrán jugosos frutos que alimentarán a tantos seres humanos. ¿Acaso no es bello este poema que tanto como nosotros sabemos que un día será hará realidad? Gracias. Quédate aquí con nosotros. Gracias a ti por... Bueno, la poesía es algo que, insisto, tenemos que incorporar. Yo creo que es eh, la verdad. Poesía. Pero eso no es pero, pero porque tú eres poesía. Bueno. bueno. ¿Eh? asiente porque ahí le da. Porque sabe que sí, sí. Sabe que sí. Carmen, Carmen es poesía. Carmen, cuando, cuando vienen fotógrafos, fotoperiodistas, buscan a Carmen. Porque saben que... Nunca mejor dicho, su cara es un poema. Eh. Es cierto que... Carmen, ¿hay, ¿Hay, hay fotografías... Hay fotografías... Hay fotografías tuyas, creo que... No, sí, ya, ya. ya. Creo recordar que una, no quiero citar. Voy a autor. pensar, tío. Sí, era no quiero... Esa foto no me gusta mucho, pero... Eh, representaba el momento. ¿Me confirma esa, esa foto? ¿Es de Israel? De sí, Israel. esa fue el día... El día que... Que, se, que, Ana no lo, que Ana no logró parar la obra y, y yo sentí rabia e impotencia de ver cómo, cómo la retiraron tan injustamente y en ese momento fue captada esa rabia y esa impotencia que sentía y ha dado la vuelta. Diría que esa fotografía de Israel López, diría eh? sí, Israel Sánchez. Israel Sánchez. Israel Sánchez. Sí, sí. Israel. ¿Verdad? El de Israel. El... De, de la Unión. Correcto. Pues además tiene muy buen ojo. Que tiene muy buen ojo, es muy buen fotógrafo. Y, sí, no, es muy buen fotógrafo. ¿Verdad? Aunque a mí no me guste verme en esa foto. Bueno, pero lo captó muy bien el instante. Pues sí, hasta verdad. aquí, el decimotercer programa de Radio Vía. Nos escuchamos, nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Yo escucho, escucho Radio Vías. Yo escucho Hoy, ¿sí? Radio Vías. Yo escucho Radio Vías. Yo escucho Radio Vías. Yo escucho Radio Vías. Yo escucho Radio Vías. Yo escucho Radio Vías. Yo escucho Radio Vía. Bueno, pues hasta aquí el programa número 13 el... de Radio Vías. Sí. Vamos a ver ahora si nos despedimos la retransmisión con Cecilio. Esa, yo la miré de pronto la policía? Esa foto, esa foto no me bueno, bueno pues fue una, fue aquí, una oye, la cara de ella transmitía lo que la estaba el, la gente el, de allí, el momento, de todo. De todo. La cara de Carmen, aquí la tenemos. Y las gracias a Rosa, Rosa Vidal, hoy ha estado detrás de la sí, cámara. Con el, dolor, con el dolor de espalda, con el dolor de, de espalda y, y, y todo bueno, impresionante la gente somos los medios y no sé si que ir, ¿sabes? De, de qué que tengo. Sí, fíjate sufriendo y todo aquí, ¿eh? Ciática que tengo, que no sabía si estaba dando paseos, no sabía si me tenía que ir o no. Esto, esto ya es lo que, esto ya es lo que no se sabe de Radio Vía, ¿no? Es, ha estado ahí aguantando, estaba leyendo y estaba aguantando. Tú fíjate, tú fíjate, lo está cogiendo. Ahora claro, estamos, estamos contando. Este, ¿somos? A ver, nosotros somos transparentes, los opacos son otros. Opacos no somos. Desde luego somos transparentes. Ni opacos ni obernabese. Lo de... ...sin ningún... ...nada... Sin... todo claro... ...ahí está... ...aquí las cartas encima de la mesa... ...tanto la alegría como la tristeza... ...todo... todo. ...todas las emociones... ...también hemos tenido momentos de alegría... ...momentos sí, felices... Sí. ...y más que vamos a tener... Sí, por supuesto. ...hay que ser optimista... No, ...sí, sí, hay que ser optimista... ...al tiempo que construimos el optimismo... ...es decir, no esperamos que nos venga de fuera... ...y yo hago un llamamiento aquí... ...a todos los poetas que venga, que tengamos, que seamos tanto, que tengas que hacer un programa especial para nosotros, para que cada uno tenga opción a leer un par de poesías, o incluso una, si somos muchos, nos conformamos. Pero el caso es que la poesía se incorpore a la vida diaria. No te puedo decir más. Bueno, pues este, llama, este llamamiento a, a, a los poetas murcianos... Que esté escuchando, que se apunte, que son todos los lunes. A ver si hace... Y que tiempo. un día hagamos un especial. ¿Eh? Un especial, hasta que tengamos que hacer uno especial para nosotros, para los poetas. A ver, tanto que nos dicen los corruptos, que si ETA, ETA, ETA, pues poeta. Eso. ¿Eh? Pues poeta. Claro, pero a ellos todo lo que les une a ETA, ya, ya sabes que también los, los poetas no le han hecho muchas gracias. ¿eh? Fíjate cómo acabó Federico García López. Ya que hace unos días, y 82 años, 82 años, creo sí. 82 años hace que, eso es tremendo, es tremendo, esperemos que no, que todo cambie. Bueno, pues aquí también, que antes se me olvidó olvidado mencionarlo y también era digno de mención, evidentemente, siempre lo es, pero que a menos que en esta ocasión a Federico García Lorca, que esta España no ha cambiado tanto, y... Pero... Seamos optimistas y pongamos nuestro pensamiento positivo para que todo esto cambie a mejor. Ya estamos empezando a dar paso. Pues mira, nos quedamos aquí un momento con Carmen y con Rosa y nos despedimos con ella. Venga, poneros por ahí, aquí con la banderica de no al muro. Bueno, Loli aquí nos confirma 18 de agosto de 1936. ¿eh? Aquí nuestra, la. La que asiente con la cabeza es la cuñada de Loli. ¿eh? Aquí somos una gran familia dentro de familias. ¿eh? Una gran familia de familias. Igual que el firmamento es un, un son estrellas en constelaciones que forman galaxias y forman el universo completo. Bueno, fin de más. Hasta mañana, mañana será día tricentésimo, cuadragésimo, cuarto, 344 días seguidos de lucha. ...y aquí, como bien nos no recuerda la Rosa... ...hoy Radio Vía mañana estas cocidas... ...con ajo, me dicen, con ajo... ¿Eh? pues con ajo... ...fis de más, una sala tutón. A ver, ...dani, quédate ahí, quédate ahí... ...para desconectar... ...por supuesto, otro de los símbolos... ...dani... ...mira Jesús, apúntate ahí, venga, aquí hoy... ...el que no se mueve... ...no sale a la foto, pues... amamos nos están enviando una pasada de corazones... Pues toda esta gente está aquí resistiendo 343 días porque le están poniendo un muro en su ciudad, ¿eh? Por pues si te conectas ahora y dices, ¿qué hace esta gente ahí sonriendo? Pues fíjate, nos quita, nos quita todo, pero la sonrisa no, la sonrisa no eh. Una abrazada, fin de va. Comparte, que en aparte, no comparte.